Sí. ¿Los, he? ¡Los he encontrado! Sí. Sí, Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. Uh. Uh. en ti por ahora no quiero que me des más problemas ¡Derríbalo! ¡Dale! ¡Cuidado ahora! Oh. ¡No pierdas el objetivo! ¡Juego! No te escaparás. Vamos allá. ¡Hay! ¡En la pared del acantilado! Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante. Dame un ángulo. Déjamelo a mí. No dejéis que bloqueen las puertas. Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortana, ¿qué es? Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto. Y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? Eco 419, equipos terrestres. Me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto. Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba. La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Buena suerte a todos. Case corto. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta. hay un camino que lleva al interior de la isla ¡Sí, del el muerto escapar! Thank <laughs> you. Usa el panel holográfico para desconectar el sistema de seguridad. Bien. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. Mayday, Mayday. Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo. Repito, nos atacan y perdemos altitud. Entendido. Vamos para allá. Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado. Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores, pensé que te vendría bien. Bajemos por la playa. Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar. Los veo Eso es ¿Quién viene conmigo? No los pierdas Cortana eco 419, el jefe y yo estamos arriba, solicito evacuación. Recibido, voy para allá. ¿Cómo ha llegado? Recibido, ahora veremos cómo llegar al centro de control Suerte, martillo corto No podemos permitir que el monitor active Halo Tenemos que detenerlo Tenemos que destruir Halo Según mi análisis de los datos disponibles Creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar un... ...cala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el pilar Factum. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente intactos, podemos usarlos para destruir Halo. 有的 Todavía no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos fásicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Los niveles de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. Así que si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Así tendremos un poco más de tiempo. Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano. Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo. asesino